El embarazo inicia cuando un óvulo fecundado por un espermatozoide se implanta en el útero. Generalmente dura 40 semanas, pero puede durar de 38 a 42 dentro de su evolución normal. La forma más común de lograr un embarazo es a través de una relación sexual sin protección, donde el pene penetra en la vagina y deposita el semen eyaculado. La fecundación se lleva a cabo en la tuba uterina y la célula nueva se empieza a dividir mientras avanza durante aproximadamente 6 días hasta llegar al útero y se implanta en el endometrio. Existen también técnicas de reproducción asistida o artificial, donde se puede fertilizar el óvulo en un laboratorio y después colocarlo en el útero de la madre para continuar el embarazo. Las primeras 8 semanas desde la implantación se le llama embrión, y durante este tiempo se empieza a diferenciar y a formar todos los órganos y sistemas del cuerpo. Posteriormente se denominará feto, hasta el momento del nacimiento. De manera ideal, la decisión de asumir la maternidad y paternidad tendría que ser consciente, consensuada, madura, planificada y no solo por el hecho de embarazarse, ya que implica años de cuidado y protección que se dedicarán a otra persona. Por ello, la preparación para este rol también deberá de ser psicológica, emocional, afectiva, cultural, educativa y hasta económica. Dado que en este proceso se implica la transmisión no solo de genes, sino de afecto, cuidados y educación.